Bueno, no sé, no sé la pinta que tengo, da lo mismo. Eh, aquí estamos, ya, eh, ahí está el pabellón, eh, ya hemos entregado lo que es el localizador, el GPS de seguimiento. Ahora iré por si acaso, no se sé, necesitarán leer el, el cheat o alguna cosita, ya lo saben que me han rescatado, ya lo saben. O sea que no, no hay problema, pero eh, ya lo saben, digamos, dirección de carrera. Pero bueno, así ha quedado la poderosa. Bien, todo bien, ¿vale? Se torció el, el... el seguir en la caída, pero el, sí, se ha rozado aquí. Aquí, bueno, he perdido un tornillo aquí, pegó una hostia aquí en, la, en el pedal. Pero bueno, parece que... Ya digo, ya revisaré cuando la limpie si se ha rozado. Parece que no, que más o menos ha aguantado. Habrá rozado aquí, que esto es típico que roce, se coma ahí la hostia. Y ya digo, pero bien, bien, aquí a lo mejor ha pillado, ¿ves? Pero esto se al final el que guarda el, el el mango, este es el que guarda todo. Pues ya está, travail Pro, eh, no a la saca. No retirado, no retirado, ¿eh? Retirado no, sino no lo suficientemente rápido para pasar los cortes. Esa sería la explicación. Eh, porque es verdad, no he retirado. Yo ahora hablando con los chicos que me han traído la furgoneta, eh, que me han ido a buscar ahí al... Los del... ¿Cómo se llaman? Los del puesto del... Habituamiento del Brul, ¿vale? Eh, pues eso, eh, ¿qué iba a decir? Eh, bueno, por un lado eso, que, que como ellos dicen, eh, iba lento, no, no daba margen para, para ir sacando, digamos, los tiempos para pasar los, para ir llegando a los tiempos estimados de los habitamientos. Y es verdad que es una carrera que que bueno, aunque tiene un pelín más de corte un pelín más de margen de corte que la Pro pero tampoco también es justa también es justa, ¿no? Eh, la Rai que son 100 km, 110 kilómetros esta sí tiene un poquito más de margen porque son 110 con 16 horas estas son 154 me parece 5200 con 16 horas ¿vale? entonces sí que es verdad que, que yo debería colocarme para poder pasar los cortes Aproximadamente hacer la de 4000 y entonces con 16 horas sí que para hacer 4000 sí que en principio ahí entraría a mi nivel, ¿vale? Pero la de 154, eh, que es a 10 por hora prácticamente, 154, 16 horas, es a 10 por hora que es casi como el nivel, como los cortes de la Pro prácticamente. Que lo que varía es eso, que acumula al final más kilómetros y más del nivel, pero más o menos el perfil y todo es muy parecido a la Pro. Que la Aventure, lo único que varía es que la Aventure de C 54 se acaba antes, ¿vale? pero al final es como si hicieras el mismo camino bueno, el mismo camino, el mismo tipo de perfil, pues ya está el eh, GPS lo hemos llevado con la bueno, con una batería para ir cargándolo ha funcionado bien, ha funcionado bien el invento hemos ido con isotónica y agua y ya está las cámaras no he pinchado hemos tenido suerte, ¿eh? sin tubelizar no he pinchado, si barro todo el que quisieras eh, y no es que tampoco hubiera un barro de ese de que no te deja traccionar, que digas un barro que te hundes, ¿eh? Tampoco era ese barro que te hundes, pero era eh, lo suficiente todo mojado para que cuando tú traccionas si tú, yo que sé, vas a ir en el en la 3 en la marcha en, en el piñón número 3, por decir pues con el barro y tal como tracciona peor se hunde un poco la rueda, por lo mejor te es al 2 ¿me entiendes? Al final eso te va penalizando te va enlenteciendo me ha faltado también experiencia, experiencia del manejo del GPS en seguimiento de Trats, que es la primera vez que hago, primero, una carrera de, de bici, y segundo, una carrera guiado por GPS. Entonces, hasta que no le pillas el tranquillo, a veces, tú mismo dices, vale, el Trat dice por aquí, pero hace unos giros y tal, porque hay unos puntos marcados, el Trat no marca todos, todos, todos los 100% de los puntos, eh, todos los, los giros en cada punto, sino que hay como espacios, ¿no? o sea, hay separaciones las separaciones, a veces hay una curva dentro, ¿eh? hay una curva dentro de tal a tal punto, de tal punto a tal punto, hay dentro de una curva que haces así y es lo que te despista, y dices era por aquí o era por allá, entonces ha habido que hacer un par de, he tenido un par de engaños, digamos, que me, me he liado yo con el GPS y me he ido un poco, entonces también eso me ha hecho perder un poco de tiempo, entonces un poco de falta de nivel, otro poco de falta de experiencia con GPS, la hostia... La hostia aquí de la caída. También tengo rozado aquí. Pero lo más gordo es un poco en la rodilla. Y en fin, todo eso me ha desmoralizado un poquito y me ha hecho que vigilara más en las bajadas. Entonces, claro, en las bajadas no he querido arriesgar después del golpe. Y al final se suma todo y ya está. Pero bueno, la poderosa se ha portado bien. Se ha portado bien, no ha habido cosas raras. Se ha aguantado todo, la hostia y todo. ha aguantado GPS, ha aguantado esto, la hostia. Eh, todo, todas las cosas han... Ha habido suerte. es una derrapada sobre, sobre asfalto mojado. Y eso es lo bueno, que no me ha quemado demasiado. O sea, el asfalto, como estaba muy chorreando, me ha resbalado. Y me he ido... Bueno, me he ido. Me, se me salía, digamos, por no pegar el, el resbalón. Al final, ya he ido como trampeando como podía podido. Al final me he salido afuera del corte del, del cemento del asfalto en el arcén. Y es lo que me ha hecho que... que me salga afuera, al final me me pegué los tíos iba rápido, el problema es que iba bastante rápido, era asfalto en bajada, imaginaros, pues va fuerte, y ya está, entonces bueno, lo bueno es que el asfalto mojado no quema tanto, me he dado cuenta hoy, y eso está bien, me ponen así, que ahora estoy solo, totalmente solo, pero eso ha sido bueno, ha sido bueno porque no me ha destrozado tanto, no me ha destrozado tanto, no me ha me ha hecho sangre y tal, pero no, no me ha destrozado tanto como si hubiera sido un asfalto seco porque la velocidad de verdad era una velocidad alta, o sea, ha sido un aterrizaje eh, potente, ¿vale? Pero bueno, no, no ha pasado nada, así que ya está eh, Ultrabike Pro Aventura fuera no retirado, sino eh, sacado fuera por falta de paso a tiempo por, por los controles, por los eventos. es una pena, pero es lo que es, ¿vale? Así que nada, seguiremos entrenando y ya digo, haciendo las cosas lo mejor que podamos a nuestro nivel y conformándonos y ya está. Y a partir de ahora, pues eso, trail como siempre, ¿vale? Venga, Dejamos aquí el final de carrera y bueno, comentar eso, que la alimentación me ha ido bien, eh, no he tenido pájaro en ningún momento, he estado bien de isotónica, de... De agua, o sea, lo he llevado bastante bien. Por los habitamientos nunca me he quedado falto de comida ni de agua en de ningún habitamientos de los uno a otro. Los habitamientos he cogido poca cosa porque haya mucho yo de sándwich y turrón y, y frutos de estos deshidratados. Y entonces he cogido. Eh, he cogido plátano y. ¿qué más? Eh, plátano y Coca-Cola. Básicamente lo que cogía es plátano y Coca-Cola. Es lo que más me ha llamado la atención y es lo que lo que he cogido los habituamientos y ya está, ¿vale? Así que nada, hasta la próxima nos vemos en algún directo por ahí, Venga, hasta luego